Gracias, gracias mil por estar una vez más en este 9 de junio, en este Devocional Diario. Gracias por acompañarnos, de verdad. Un abrazo bien fuerte, bien fraternal y un saludo de mi esposa y de parte nuestra. Bueno, pues hoy 9 de junio, en mi Devocional Diario, vamos a hablar de ese tema, que ustedes sean fuertes. Sí, sí, claro, queremos que sean fuertes espiritualmente y todo lo que hemos estado hablando en los anteriores, y lo que vamos a continuar hablando después, esperamos que esto sirva y les ayude a ser muy fuertes espiritualmente en el Señor, para la gloria y la honra y la alabanza del Padre. Dice aquí en segunda carta de los Corintios, Pablo escribiendo esto, en el capítulo 13, del verso 5 al 9, en la, ahora vamos a ver la versión Dios habla hoy, y permítanme parafrasear todavía más esta porción. Dice, examínense ustedes mismos, examínense para ver si están firmes en la fe. Me gusta como lo dice aquí Pablo. Examínense ustedes mismos para ver si están firmes en la fe. Pónganse a prueba. Ah, mi amada, mi amado, yo creo que es necesario que todos, ustedes y nosotros, y yo en lo personal, nos pongamos a prueba, la verdad, de, en cuanto a nuestra fe. Sabemos exactamente en quién hemos creído, conocemos verdaderamente a Dios, sabemos cómo dirigirnos hacia Él. ...podemos entender cuando le demos su palabra... ...podemos expresarnos con Dios a través de la oración... ...cuando necesitamos algo... ...o simplemente cuando hay un agradecimiento... ...por ejemplo, cuando vamos a tomar los alimentos... ...es un ejemplo... ...poderle dar gracias a Dios... ...porque están esos platos de comida sobre la mesa... ...o cuando nos levantamos o cuando nos acostamos... ...el dar gracias a Dios... ...a Dios le agrada... ...a Dios le agrada, por supuesto que sí... ...y sigue diciendo aquí en el verso 5... ...no se dan cuenta de que Jesucristo está en ustedes a menos de que hayan fracasado en la prueba. O sea, aquí, Pablo aquí nos está poniendo de verdad en una situación de que analicemos. O sea, que pongamos a prueba si estamos o no estamos bien en el Señor. Vamos ahora al verso 6. Dice Pablo, confío, sin embargo, en que reconocerán que nosotros no hemos fracasado. Y esto lo sucede a nosotros también. Nosotros no hemos fracasado en lo que estamos haciendo. De que hay personas que no les agrada, hay personas que nos agrada, pero ese es un problema de ellos, de las personas. ¿Por qué? Porque... Al lo mejor están fracasados en su relación con Dios. Y si es así, pues por supuesto que no les agrada la palabra del Señor. Pueden andar más bien allá con los hechiceros, con los brujos, con las gentes que hacen esas cosas, las cartas y en fin, verbajes y cuantas cosas. Y dice Pablo aquí, y oramos a Dios para que ustedes no hagan nada malo. Y por supuesto, ese es nuestro sentir también delante del Altísimo, que ustedes por el contrario, no que no hagan nada malo, sino que hagan todo lo bueno. Porque él mismo lo dice así No para demostrar que nosotros no, no hemos pasado a la prueba Sino simplemente para que ustedes hagan lo bueno Si tú y yo y todo el mundo hacemos lo bueno ¿Sabes qué tipo de situación de familia vamos a tener? La excelente ¿Sabes qué tipo de ciudad vamos a tener? Una buenísima ¿Sabes qué tipo de país vamos a tener? Uno que es excelente ¿Pero qué está pasando? Miren, en tiempo de, de campañas políticas Ah, cuántas cosas ofrecen ¿Pero qué pasa después? Más de la mitad de las cosas que dicen jamás las tocan. Y no estoy hablando de política, simplemente nada más porque en estas fechas eh, quizás en muchos países haya cuestiones de cambios de gobiernos y cosas por el estilo. Pero déjenme decirles, para ser fuertes tenemos que estar fuertes espiritualmente. Entonces, aunque parezca que nosotros hemos, hemos fracasado, dice aquí en la parte baja del verso 7, Pablo ahí está diciendo, no creen que yo he fracasado, por el contrario, esto lo hacemos simplemente para que ustedes se hagan más buenos, para que ustedes hagan las cosas cada vez mejores, y ese es el propósito de este programa, o de, de esta programación que estamos haciendo con ese devocional. Vamos al verso 8. Porque no podemos hacer nada contra la verdad, sino solamente a favor de la verdad, y es lo que tenemos que hacer nosotros. No podemos estar en contra de la verdad, sino solamente la vamos a, a tratar de fortalecer, y para eso también es necesario que tú lo hagas, y para eso tienes que ser más fuerte en el Señor, para hablar más con la verdad y no con la mentira, o con la maldad, o con lo que no es bueno ni digno de Dios. Y en el verso 9 ya para ir terminando. Por eso nos alegramos cuando somos débiles, con tal de que ustedes sean fuertes. A veces tenemos que ceder tantito nosotros delante de ustedes, pero no queremos distorsionar la verdad, por una mentira. Si no te gustan, ese va a ser tu problema. Si te gustan, compártelo. Y seguiremos orando para que lleguen a ser perfectos. Fíjate nada más, Dios sí habla de la perfección. Y es muy común oír decir, bueno, nadie es perfecto. Hablando humanamente, no. Pero espiritualmente, podemos lograr una perfección en el Señor. Cuando tú y yo estamos apegados a la palabra y estamos en la oración, en esa comunicación perfecta con Dios. Eso nos perfecciona Oremos Padre Santo Dios Eterno Dios de Amor Dios de Misericordia Lo menos que puedo pedir en este momento Señores Por cada personita que está viendo este video Y que usted le perfeccione su vida Señor Y su relación con usted Que cada vez que ellos abran un pasaje bíblico en sus Biblias Señor que ellos se llenen de luz de su palabra Y Padre Santo Y cuando se comuniquen a través de la oración con usted no haya ninguna interferencia, sino que la línea se limpia para que su voz llegue hasta su oído, mi Dios. Para que así usted, Señor, también perfeccione la vida de ellos, dándoles la respuesta que ellos necesitan. Les digo, te digo, mi amada, a ti te digo, mi amado, recibe la bendición del Altísimo y permite que Dios bendiga tu vida por tener esa relación perfecta con Él. Para la gloria del Padre en Cristo Jesús.